Microsoft Project te permite programar las tareas de dos formas, en for eh, programaciones automáticas y programaciones en forma manual. Por ejemplo, estas que aparecen con un rectángulo y una flecha eh, identifican aquellas tareas que han sido programadas eh, han sido programadas en forma automática. Mientras que las que aparecen con, con una especie de tachuela, o un fijador, son aquellas tareas que han sido programadas manualmente. Y podemos nosotros hacer el cambio entre programadas, tareas programadas manualmente o tareas en forma automática en esta opción. Desde esta opción, por ejemplo, cambiarlas a una manual, o cambiarlas en forma automática. También podemos ingresar a la tarea haciendo doble clic sobre la tarea y en la opción general podremos ver los datos de, de la tarea y también podemos definir si esta se programa manualmente o se programa automáticamente. Cuando se programa de forma, eh, cuando se programa de forma automática, Cualquier cambio que se ejecute, se va a actualizar o se va a recalcular de manera automática. Cuando se, se fija las tareas o sea, de, de modo manual, todos los cambios van a tener que ejecutarse manualmente. En este caso, por ejemplo, hay actividades que están fijadas en forma manual porque son actividades claves, son actividades hito. Estas actividades están vinculadas, por ejemplo, con el cumplimiento de plazos, entrega de obras, y en las que es necesaria necesaria verificación de cumplimiento de plazos. Para estas, si yo mm, todas las programo en forma automática, no voy a tener un control de los plazos, y puede que se me vaya y... Y exceda los plazos previstos dentro de los contratos. Por eso siempre se ponen eh, las tareas fundamentales, o las tareas, tareas claves de, de finalización en forma manual para evitar que por esta actualización automática pueda perder de vista el cumplimiento de los objetivos y los plazos de término del de un proyecto.